Los cadáveres se encuentran en las instalaciones, una veintena en total. Su masacre se había producido en cuestión de segundos, a pesar de su avanzado blindaje y su armamento pesado. Su asesino, que blandía una antigua espada que había sacado de la nada, los miraba con desprecio. Oponentes débiles e indignos, respiraba con dificultad. Su torso estaba cubierto de heridas de bala y muchas le habían perforado los pulmones. Era suficiente para matar a un hombre normal diez veces, pero no a él él era el guerrero definitivo, la máquina de matar perfecta. Tendría que buscar un enemigo más adecuado para sus legendarias habilidades de combate. Salió de la cámara y se dirigió a un pasillo de conexión, donde una gigantesca puerta metálica se cerró de golpe tras él. En el otro extremo del pasillo, otra puerta hizo lo mismo. Se rió al pensar que alguien podría atraparlo tan fácilmente y cargó hacia ella. Pero entonces, grandes válvulas comenzaron a abrirse a su alrededor, Torrentes de agua de mar helada comenzaron a entrar, llenando la cámara y sumergiéndolo antes de que pudiera llegar a la puerta. El guerrero luchó por respirar y aguantó mucho más de lo que cualquier mortal podría, sobre todo teniendo en cuenta el estado de sus pulmones, pero el agua siempre gana. Pronto dio su último suspiro y flotó sin vida en el pasillo. Y poco después su cuerpo se convirtió en polvo y desapareció en el agua salada, pero volvería, siempre volvería. Su hermano era una historia diferente. Alto y guapo, con una extraña runa sumeria tatuada en la frente, era prácticamente un pacifista y pasaba la mayor parte del día leyendo, conversando con el personal y vagando por las instalaciones por su cuenta. Al enterarse del último incidente en las instalaciones, dio un suspiro, sabía en cierto modo que todo esto era culpa suya, habían pasado siglos, incluso milenios, pero era demasiado tarde para arreglar las cosas, seis días más tarde los dos se encuentran cara a cara. Este encuentro había tardado mucho en producirse, pero siempre estuvo destinado a terminar con sangre y dolor. El hombre del tatuaje rúnico estaba desarmado, lo único que llevaba era su arrepentimiento. El guerrero con los ojos llenos de ardiente furia desenfundó su espada, y poco después, una cabeza cayó al suelo. ¿Quiénes son estos dos extraños hombres, y cuál es el significado de este encuentro fatal? En nuestro universo puede que estos dos no vuelvan a encontrarse pero eso no significa que no haya un universo ahí fuera donde sí lo harán. Y es de ese universo de donde surge la historia de hoy. La historia entre estos dos comenzó hace mucho, mucho tiempo, cuando ambos estaban encaminados a la destrucción. Pero para saber cómo se reencontraron finalmente estos dos, solo tenemos que retroceder unos días. Aunque parecen más humanos que muchos de los seres que están bajo la mirada de la fundación SCP, no hay duda de que estos dos son anómalos, se les conoce como SCP-073 y SCP-076, pero son más conocidos como Caín y Abel. Solo por el nombre, la mayoría de las personas con un conocimiento básico de la Biblia podrían decir que estos dos tienen una conexión, pero los detalles eran en gran medida un misterio para la fundación, querían saber qué parte de la historia era realmente cierta. Los investigadores de SCP se dirigieron a SCP-073 alias Caín y le preguntaron si estaría interesado en reunirse con su hermano por última vez. Caín tardó tres días en responder, sí, pero con una condición, que él fuera la única persona que pudiera abortar la misión. La fundación reflexionó sobre este requisito durante tres días antes de que el consejo del O5 tomara finalmente una decisión. Prueba cruzada aprobada. Estos dos hermanos, separados por milenios, finalmente se encontrarían de nuevo y la Fundación SCP podría ver lo que ocurría cuando lo hicieran. Por supuesto, por razones de seguridad, la prueba cruzada tendría que tener lugar en la instalación de contención del 076, una cámara de lecho de roca a 200 metros bajo el mar. Esto sería lo más cercano a la seguridad que podría tener esta fatídica reunión. Aunque seguro era realmente un término relativo cuando se trataba del SCP-076, sus intentos de fuga eran tan frecuentes e imprevisibles como mortales y todos los que habían trabajado con él sabían exactamente por qué. Para el ojo inexperto parecía extraño crear una instalación tan compleja para un cubo de piedra de 3 metros cuadrados, conocido como SCP-07601. Pero el cubo no es lo que se encierra aquí. El verdadero peligro proviene del cadáver almacenado en su interior, conocido como scp 02 pero más conocido como Abel. Es un hombre delgado y de piel aceitunada que parece tener unos 20 años pero su rasgo físico más distintivo es el hecho de que está cubierto de una elaborada red de tatuajes arcanos y ocultos, en su mayoría de rostros demoníacos y fruncidos, similares a los que se encuentran en los miembros de la Yakuza. Cada vez que el cadáver de Abel se reanima, como hace a intervalos aleatorios, todos los que están cerca corren un terrible peligro. Es capaz de sacar armas blancas de fisuras dimensionales en miniatura que aparecen a su alrededor aunque lo hace con tanta rapidez que parece que las armas simplemente se materializan en sus manos. A pesar de los esfuerzos cada vez más complejos para contenerlo, Abel ha sido capaz de romper la contención y realizar brutales ataques en múltiples ocasiones, matando a decenas de miembros de la Fundación en el proceso. Abel posee una fuerza, velocidad y durabilidad sobrehumanas. Durante las anteriores violaciones de la contención, fue capaz de rechazar disparos de ametralladoras del calibre 50, ha atravesado puertas de acero reforzadas, incluso ha eliminado balas de pistolas y rifles de asalto con una barra de acero. Solo matándolo se puede poner fin a uno de estos ataques, y la fundación ha tenido que llegar a extremos aterradores para conseguirlo durante las anteriores violaciones de la contención. Ha sido ahogado, asfixiado, aplastado, quemado hasta la muerte con una granada de termita introducida directamente en su cavidad torácica, e incluso desintegrado por la activación de la ojiva nuclear de la instalación. Esto puede parecer exagerado, pero si Abel llegara a un centro de población importante, las muertes serían, bueno, de proporciones bíblicas. Incluso la muerte no puede mantenerlo abajo por mucho tiempo. Su cuerpo se descompondrá rápidamente y reaparecerá intacto dentro de SCP-07601. No se sabe cuándo despertará y sus periodos de inactividad pueden variar de horas a años. Por ello, debe ser vigilado constantemente por guardias muy hábiles en el combate cuerpo a cuerpo. Siempre listos para enfrentarse al que quizá sea el combatiente cuerpo a cuerpo más peligroso de la historia. Es un asesino tan hábil que hubo una vez un proyecto destinado a convertir a Abel en un arma, pero resultó ser un fracaso desastroso para la Fundación. Cuando se les acabaron las misiones, la sed de sangre de Abel le llevó a volver su espada contra sus aliados sin ningún remordimiento, descuartizándolos con el mismo abandono despiadado que daba a sus enemigos asignados. Curiosamente, Abel parece tener un retorcido sentido del honor. Respeta a los combatientes capaces de suponer un verdadero reto para él, e incluso ha expresado su preocupación por los guardias que considera adversarios respetables. Pero no te dejes engañar, no se puede razonar con Abel, o le matas o te mata a él, y créenos, lo hace mucho mejor que tú. Aunque a menudo es eclipsado por las anomalías que acaban con el mundo o por asesinos en masa más locuaces como el SCP-682, Abel es una de las criaturas más mortíferas que conoce la fundación. El homólogo de Abel, 073, es una historia totalmente diferente. A pesar de que su homónimo es el primer asesino bíblico, este Caín es una figura mucho más enigmática. Es un hombre alto de unos 30 años que parece tener ascendencia de Medio Oriente, y tiene dos características físicas muy notables. El símbolo sumerio no traducido que lleva tatuado en la frente, y el hecho de que varias partes de su cuerpo, a saber, los brazos, las piernas, la médula espinal y los homóplatos, han sido sustituidas por misteriosas prótesis de origen desconocido. A diferencia de Abel, caín es educado, no conflictivo, articulado y comunicativo. Incluso se le permite vagar libremente por las instalaciones en las que está alojado, aunque con ciertas normas. En concreto, no se permite que caín entre en contacto con la vida vegetal o con el suelo descubierto. Esto se debe a que, a pesar de que caín no parece albergar ninguna intención maliciosa, el contacto directo con él hace que las plantas se marchiten y mueran, y que el suelo se vuelva infértil. Si Caín volviera a introducirse en un entorno natural, podría provocar involuntariamente una catástrofe ecológica con su mera presencia. En ese sentido, puede ser casi tan peligroso para las grandes poblaciones como Abel. Sin embargo, la peligrosidad de Caín para la flora es solo una de sus varias cualidades anómalas. Otra es su extraordinaria capacidad mental y su memoria casi perfecta. Su memoria y su capacidad de recordar son tan buenas que algunos miembros de la fundación han sugerido utilizar la mente de Cain como una especie de servidor de reserva para el conocimiento colectivo de la fundación. Pero quizá su rasgo anómalo más conocido sea su capacidad para actuar como una especie de muñeco de vudú humano inmortal. Así es, cualquier daño infligido a Cain no le causa ninguna lesión permanente y se refleja en el perpetrador. Aunque Caín ha comentado que todavía puede sentir el dolor de estas agresiones, es funcionalmente inmortal. Esta capacidad de reflejar el daño ha hecho incluso imposible la realización de ciertos tipos de pruebas, ya que los médicos que han intentado extraer sangre de Caín han descubierto que su muestra era en realidad su propia sangre, y su piel presentaba las marcas de hematomas y pinchazos reveladoras de los análisis de sangre. Pero lo que más interesa a la fundación en este momento es el hecho de que Caín haya mostrado conocimiento previo de Abel. Sin embargo, se mostró cauteloso cuando se le preguntó, se negó a añadir información adicional y comentó que lo mejor sería que él y Abel no entraran nunca en contacto. Pero, ¿qué significa realmente nunca cuando se vive para siempre? Finalmente, caín accedió a la prueba y, aunque nadie sabe a qué se debió el cambio de opinión de Caín, la fundación sabía que no debía presionarle y que podría desechar toda la misión. Caín fue sacado de sus instalaciones y transportado al punto de acceso de la prisión submarina de Abel. El diseño del experimento era simple, Caín ocuparía una residencia temporal en la instalación de contención de Abel hasta su próxima reanimación, momento en el que se observaría de cerca la interacción entre ambos. Quizá pasarán semanas, meses o incluso años antes de que Abel volviera a despertar y abandonara su cubo, pero cuando lo hiciera, caín estaría allí. Afortunadamente, cuando Caín susurró palabras tranquilizadoras en la tumba de Abel, la resurrección solo duró unos minutos. Si esperabas un reencuentro conmovedor, piénsalo de nuevo. Caín trató de disculparse, pero Abel le asestó inmediatamente un golpe decapitador que, debido a las propiedades de reflexión del daño de Caín, hizo que se cortara su propia cabeza. Caín permaneció al lado de Abel mientras este se regeneraba, y tan pronto como Abel lo hizo, inmediatamente intentó matar a Caín de nuevo, y así se repitió una y otra vez. Era un proceso arduo, y finalmente incluso Abel comenzó a cansarse de él. El dúo se abrazó entre lágrimas, Abel le preguntó a su hermano por qué lo había matado hace tanto tiempo, y Caín se disculpó diciendo que eran las acciones de un hombre más joven y más tonto. En ese momento, los dos se reconciliaron por fin, y habiendo cumplido su pacto con su creador, ambos se desmenuzaron finalmente en el polvo. Por fin la paz. Como hemos dicho, esto no les ocurrió a los Caín y Abel de nuestro universo, pero cuando los universos son más numerosos que los granos de arena en un desierto interminable, algo así ha sucedido en algún lugar ahí fuera, quizás en un universo más amable que el nuestro. Solo podemos esperar que nuestros Caín y Abel lleguen a encontrarse algún día y encuentren la misma resolución. Pero hasta entonces, estos hermanos seguirán siendo uno de los dúos más peligrosos y fascinantes del catálogo de la fundación. Ahora vaya a ver SCP-087, el Pozo de las Escaleras, y SCP-1730, que fue del sitio 13, para ver más misterios extraños y trágicos de los archivos de la Fundación SCP.